Llevando cables eh, Que ya Que estamos en la iglesia Tenemos que atender para allá. ¡Uy! ¡Uy! Me voy corriendo por el miedo. Me voy corriendo por el miedo. Mañana en la mañana les digo que, que lo que voy a hacer y que por eso estoy grabando este video ¡Loco! Mañana yo les digo y ah. El del área 2, área de celulares, auriculares de grabación, eh, estuche, la cama, el piano y con el celu y, y con la cámara que estoy grabando, eh, es un celular. La verdad que es un celular. Como vamos a ver, vamos para el baño y verán que es un celular en stand. ¡Chan, chan, chan! ¡Ja, ja, ja, ja! Vean un celular. En stand. En stand. De los celulares. Normal que se abre. Por eso. Por eso es que se está viendo como realista a youtubers que se le pueden echar. Se ve como una GoPro, pero no es una GoPro. No es una cámara de la cámara de trabajo. Ninguna cámara. Es un celular, solo que es buenísimo, pero con pantalla rota. Dios mío, amigos. Ustedes entenderán que yo yo tenía ese canal demasiado vacío. Y ahora sí dicen, porque este video está en todos los canales que dice Samuel. Que son de muchos, muchísimos. Estas son todas mis cuentas que yo voy a subir este video. Todos los videos que yo cree, lo voy a subir a todas las cuentas mías. Si no lo subo, ustedes saben que pierdo el... LA PLACA DE... Exacto Yo no quiero perder esa placa de millón Al menos yo, yo creo que dan dinero ¡Dan dinero! Yo entiendo que si ya tengo esa placa Ustedes se emocionan demasiado Bueno Estamos de noche y mañana Nos vamos a ver pero mañana nos vamos a levantar, a la hora que yo me levante, nos vamos a levantar. Entonces, este video será editado cuando termine de todo. El último día. Será, no sé, pasado mañana. No sé, amigos. No lo sé. No les voy a decir que le estoy diciendo si ustedes adivinan. Bueno, déjamelo aquí abajo en los comentarios Si adivinan Además si ustedes ven que todos los canales También están en estreno de los míos O en directo sé ¿sí Que se ven sobre estrenos La no, verdad, cada video que yo quiero subir Yo lo pongo en estreno Porque porque así es que me gusta ponerlo estreno para que se me haga para que la gente entre en mi mala transmisión o al estreno entonces ahora lo que yo quiero es que vayan a mí a todos mis canales y se vayan a suscribir Ok, ok, estoy escuchando algo raro, algo raro que yo creo que viene desde allá, algo raro que viene desde allá, no entiendo de qué es, no entiendo de qué es, Dios, Dios, Dios, entonces yo no sé, yo les voy a decir de un viaje que yo fui, pero vi... Me quedé atento así porque vi como una tormenta para allá, para otro país de allá muy lejos, viendo como una tormenta. Yo no entiendo cuántos minutos o cuántos segundos o cuántas horas ha durado este video. Ok, ahora les voy a contar. Yo, mi papá y mi mamá y Sara fuimos para un viaje que se llama Ryu Hoteles. Nosotros fuimos a la de Naiboa. Yo que yo tenía deseo de ir al Palace. Pero viendo todo eso y eso, te di cuenta que no es bueno. Entonces, vamos a ir de Naiboa y tiene dos camas. Sara y yo dormimos juntos. Y papi, y mamá, mi papá y mi mamá duermen juntos. Dormimos toda una cama. Es que hay cuatro camas. Solo fuimos nosotros, nuestra familia. Y ya no toda la familia. Sino que fuimos lo, nosotros cuatro. Entonces, yo estaba grabando todo lo que pasaba todos los días. Amigos, hasta estaba grabando. Él ¿Eh? no se lo podrá creer. ¡Hasta ahí que había escenario! Yo creo, ese fue el segundo día. El primer día que llegamos fue como una presentación de Michael Jackson. Yo dije, él es un crack famoso, él es un artista famoso.